Eh, bueno, bienvenidos a todos y todas a este taller, eh, webinar, en el, en el que hablaremos del Plan de Acción Regional para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana. Yo soy Silvia Manueli y soy la coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. Este taller es abierto a quien ha recibido la invitación, entonces puede ser que no solo tengamos a, a miembros eh, de HIC. Y eh, bueno, vamos a tener a dos ponentes eh, muy queridos en HIC: uno es Nelson Saule de Polis y la otra es Ana Zurañez de eh, Sur. Eh, Polis está en Brasil y Sur está en Chile. Ambos ponentes han estado muy cercanos a todo el proceso de elaboración del Plan de Acción Regional que está coordinando la CEPAL. Entonces, la propuesta es que Nelson eh, presente el proceso en 15 minutos, nos explique un poco de dónde surge, cuáles son sus orígenes, luego pasaremos a eh, la palabra Ana Suráñez, que nos eh, planteará eh, los principales comentarios a la versión actual del plan de acción regional que eh, compartimos en la eh, red de HIC y Nelson también tendrá un momento en ese segundo espacio para sus propios comentarios a la, eh, al plan de acción como está en la actualidad. Luego tendremos otra vez una pequeña participación de Ana que nos hablará del aterrizaje de este plan a nivel regional qué se pretende hacer en cada país cuando termine este, este documento, la elaboración de este documento, si Nelson eh, por fin, finalmente hablará de ideas para una estrategia colectiva. Y abriremos a preguntas y debates en la última media hora. Entonces, le doy ahora la palabra a Nelson, esperamos poderlo escuchar a través del Skype. Nelson, tienes eh, alrededor de 15 minutos eh, de tiempo. Adelante, Nelson. Buenas tardes. Eh, espero que yo todos a mi escuchar. Eh, bueno, voy a ser. Hacer... La primera uh, cuestión es que este plan estratégico eh, se inicia eh, durante el proceso de la conferencia de tres cuando la oficina de Habitat de América Latina eh, encomenda para CEPAL hacer el relatório regional eh, de balance ¿no? de los países de la región de América Latina y Caribe eh, para la conferencia de Habitat 3 Esto ah, eh, debe entonces esta tarea, esta misión de CEPAL, eh, imbricada también con aquel colectivo de ministros de bien de desarrollo de urbano. Eh, entonces, este relatorio fue elaborado básicamente por una equipe de expertos y consultores de CEPAL, ¿no? que hizo algunas reuniones de consulta a este relatorio, en los años de 2015 en especial, yo participé de una oficina en Paraguay organizada por el Ministerio de Vivienda de Paraguay, donde se había entonces miembros de varios gobiernos de los países de América Latina y Caribe, de algunos gobiernos locales, Cities Alliance, y, y, algunas, y algunos expertos, eh, miembros de la Oficina de Habitat de América Latina. Eh, fue la consulta que pude participar. Este relatorio estaba muy burocrático y prácticamente solamente con datos, informaciones estatísticas, y, no se, no, y la principal crítica que habíamos hecho en aquel momento es que no se presentaba en no el relatório las experiencias que ya se tenía acá en América Latina, muchas avanzadas en las propuestas de los temas de la no como la, la parte de participación, la parte de... de en Brasil, como es lo, la existencia de un consejo de la ciudad, de conferencia de la ciudad, de legislaciones avanzadas que se hay en Colombia, eh, de otros países, sobre la política eh, urbana y políticas de tierras. O sea, había muchas críticas, ¿no? que no se tenía muy claro uh, las experiencias que podrían de tornar referencias para la propia implementación de una agenda, nueva agenda urbana. Eh, bueno, este relatorio no se teve mucha publicidad, no, después que fue hecho, eh, se presentaba básicamente siempre los principales elementos, por CEPAL, en varias conferencias que Preparatorias, la última reunión en Indonésia preparatória, que se teve en julio do ano pasado, e eh, praticamente no tivemos un, un grande conhecimento desse relatório de forma más transparente y publicitizada. Bueno, eh, y de desse relatório se salió no un compromiso? Eh, de mi nerve, de se hacer un plano de implementación de la nueva agenda urbana eh, regional. Eh, entonces, este año, desde el inicio de año, eh, CEPAL está con esta tarefa de hacer ese plano y está más implicado en ¿no? las consultas a los gobiernos nacionales. Yo tengo mucho conocimiento se está haciendo consulta a los gobiernos locales y tampoco la sociedad civil, ¿no? Se hace más consulta a los gobiernos nacionales y a grupos de expertos. Y, y yo sé que uh, este documento de la plataforma, de este, de este plano de acción regional debe estar listo en no el próximo mes de octubre para ser, ser presentado en encontro encuentro que se va a tener en Chile, en Santiago, que en octubre, una especie de encuentro de la ciudad, que entonces estaría se presentando ese este plano eh, regional. Y e, e una de las cosas que este plano no sé, se busca, por lo menos... Eh, hemos tenido esta iniciativa eh, de que se torne un plano un poco más vinculante ¿no? para los países asumiendo compromisos más formales, mismo a través de Minurve, de los gobiernos, para la implementación de, la, de esta nueva urbana, eh, con, considerando los contenidos de ese plan. ¿no? Eh, entonces, de cierta manera, a, a, eh, está quase ya en una fase final ¿no? de elaboración de ese plano, con pocas consultas, más participativas, con más amplios debates, no encuentros sobre el plano. Eh, nos preocupa ¿no? que se pueden tener até buenas intenciones. Hay varias propuestas que Ana puede comentar también, uh, después, que incorpora muchas de nuestras propuestas. Como la cuestión de los derechos de la ciudad, mas no está teniendo un proceso de legitimar, ¿no? de legitimación de este plan para que sea de hecho compromisos políticos, compromisos eh, más formales que se puede tener en este plano de acción. Eh, ese es un poco lo ¿no? que tengo de informaciones eh, para esta elaboración de este plano hasta lo, lo, de este momento. Muchas gracias Nelson por este recuento de cómo se llegó a la elaboración de este plan de acción regional, efectivamente tampoco desde América Latina, hay noticia de que se estén haciendo consultas amplias sobre este documento. Estamos eh, un poco en la misma situación de todos los trabajos preparatorios de la agenda urbana. Eh, ahora damos la palabra a Ana Suberáñez, eh, que tiene alrededor de 15 minutos para compartir los principales comentarios a la versión actual del PAR. Adelante, Ana. Hola, buenas tardes. Eh, pues como bueno, primero encantada de estar aquí y muchas gracias Nelson por la introducción. Eh, lo primero que quiero es decir que este plan de acción eh, tiene una gran ventaja y es menos lírico que la nueva agenda urbana, porque no puedo ...tocar los temas del plan de acción regional sin hacer un recuento de cuáles son las mayores críticas que tenemos ante la nueva agenda urbana. En este sentido, la, la preocupación principal es que la nueva agenda urbana es una suma de ilusión y de miradas hacia el futuro que no asume ni el presente ni el pasado. Es una sumatoria de frases de lo más simpático o inútil, de discurso, eh, que eh, entre otros podemos citar los títulos de los distintos, las distintas secciones, como el desarrollo urbano sostenible, para la inclusión social y la erradicación de la pobreza. Yo me pregunto cómo vamos a hacer la inclusión social y la erradicación de la pobreza a través de este tipo de documento. Y el otro título es la prosperidad urbana, sostenible, inclusiva y oportunidades para todos puro cuento, o el desarrollo urbano resiliente, ambientalmente sostenible, cuando vemos en estos últimos meses los achaques del de cambio climático y la falta absoluta de una sostenibilidad del modelo. Entonces, tenemos una nueva agenda urbana que tampoco evalúa los compromisos ya adquiridos en Hábitat 1 y en Hábitat 2 y también esta sensación de un documento absolutamente atemporal porque no está definido en el momento que estamos viviendo ahora. Un documento que no define ni prioridades ni instrumentos claros para ir avanzando. Y que entonces la sensación es que esta nueva agenda eh, sirve para todo. Sirve para todo, para los bonos verdes del, de, de, de los temas ambientales, para la tecnología de, de las Smart Cities, cualquier cosa. Y desgraciadamente también para el derecho a la ciudad, que a veces está, bueno, está ahí esbozado pero perdido en un centenar de ilusiones diversas. Otro problema de la nueva agenda es que no menciona todo lo que son las violaciones constantes de derechos humanos en los territorios y en las ciudades. No menciona los, las situaciones reales de desigualdad social y espacial. Y tampoco hace la menor mención a todo lo que son las distintas aristas de las crisis del capital a través, por ejemplo, de lo que fue la última versión del 2007 de las subprime y lo que esto ha implicado para el resto del mundo. Otro tema que no está es el tema de la inseguridad ciudadana, y no solo pensada en desde la realidad de la violencia en las ciudades, sino que la desaparición paulatina de todo el sistema de seguridad social. Eh, frente a esto, sí entonces viene este esfuerzo de eh, ONU Habitat y delegado a CEPAL de de hacer un, eh, un primer problema, bueno, la, la estructura del plan que hemos compartido, eh, parte de un capítulo de un diagnóstico, pero este capítulo no se conoce, no se ha difundido, no se ha compartido, no se sabe, o sea, estamos otra vez lo mismo, proponiendo, proponiendo, pero sin saber sobre qué estamos hablando. Después viene un capítulo del marco estratégico que define los acuerdos globales eh, y las agendas que, vigentes que tienen que definir y de, y, y el, el, el plan de acción regional. Y este, y este capítulo tampoco existe, o sea, no se ha difundido. Después pasa a lo que son la visión y la misión para el desarrollo sostenible, los principios rectores, y termina este capítulo sobre los actores, los roles y las responsabilidades. vienen después como el cuerpo mayor de este plan de acción que se llaman los ejes de acción. Y los ejes de acción se estructuran en torno a seis temas. Primero, las políticas nacionales urbanas, los marcos legales urbanos, la planificación y el diseño urbano y territorial, la economía urbana, la implementación local y después los sistemas de monitoreo y de reporte necesario para que esto funcione. Eh, queda después el último párrafo eh, o capítulo se relaciona a algunas orientaciones sobre los planes de acción nacional o los planes de acción local que esto lo vamos a tocar más adelante y Viene otro capítulo sobre la misma evaluación del plan de acción regional. Eh, ya que estamos en un ambiente aquí de HIC, en donde debería, eh, bueno, donde predomina el tema habitacional y más vinculado al hábitat cotidiano, a la vivienda, al barrio, eh, en este plan de acción no hay un capítulo específico sobre esto, sino que es una visión general de ciudad. Y creo que con reales avances, sobre todo si lo comparamos a la, al vacío que había dejado o que deja la nueva agenda urbana. O sea, hay propuestas y hay... Eh, varios amistades y conocidos que han incidido en la formulación de varias de estas propuestas, y creo que uno que está más citado es el Edesio Fernández, que realmente con sus eh, propuestas de revisión de las políticas nacionales urbanas es de las personas que más están aportando en este debate. Sobre eh, los temas que nos atraen y que nos vinculan, creo que sí falta mucho más sobre los enfoques de, de, de los derechos humanos. No hay mención otra vez sobre los temas de las violaciones de derechos humanos. El tema de la producción social del hábitat está mencionado, pero también de forma muy a la pasada. Y eh, otro tema es el derecho a la ciudad, que está bastante avanzado, comparado con lo que ha sido la fase de la nueva agenda urbana, y que está vinculado a los marcos legales y urbanos. Y esto a mí sí me preocupa, porque por Dios que no podemos ver el derecho a la ciudad solo en función de los marcos legales. Es una bandera política bastante más amplia que el marco legal. Pero esto lo podemos discutir a, eh, con Nelson, que debe tener otras ideas al respecto, o no sé. Eh, de los ejes de acción, eh, sí, también es bastante impresionante de tener un eje de acción específico sobre la economía urbana. Yo lo encuentro un avance. Está eh, este capítulo sobre la implementación local, ya mucho más referido a lo que sería el plan de acción. clara realmente cuál es el rol de la ciudad como sujeto de este plan de acción y esto pues quedará en el aire eh, yo creo que yo, ya me pasé o no del tiempo no lo he mirado pero eh, no adelante eh, tienes otros cuatro minutos ana <risa> entonces aprovecho para eh, explicar esta otra vez esta conferencia de las ciudades que se realizará en la CEPAL del 2 al 6 de octubre y en la cual me invitaron como representante de HIC. No es que pueda, pero así es la vida y es sobre todo debido al hecho de que CEPAL no tiene plata, que no puede invitar directamente a las coordinaciones directas de JIC. Entonces, como me tienen ahí a mano, me pusieron en un panel y voy a estar ahí el 3 de octubre en un panel sobre gobernanza y con tres personajes, pero así de lo más vomitivo, el intendente de, del área metropolitana de Santiago el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Urbanismo y el capo máximo de la Cámara Chilena de la Construcción. Así que lo que más quisiera de estos momentos que vamos a compartir ahora es que voy a tomar apuntes para ir tirando cañonazos en esta conferencia de las ciudades y ojalá. Que me den buenas pistas. Gracias. Muchas gracias, Ana, por tus comentarios. Aquí eh, Gustavo Río Frío preguntaba sobre el esquema que estabas eh, presentando, digamos, la estructura del plan. El plan, como está hasta ahora, lo compartimos hace como tres semanas a través de la lista de miembros de GIC. Eh, como saben, eh, dijimos es un borrador, pero si no lo encuentran y si alguien eh, que está aquí no es parte de la lista, como creo, porque hay personas de otras organizaciones, si lo necesitan se lo compartimos con gusto. Ahora damos la palabra a, a Nelson para sus propios comentarios sobre el PAR hasta ahora. Gracias, Silvia. Eh, bueno, yo pienso que Ana hizo una, una, una evaluación más detallada ¿no? sobre el plano y las críticas. Yo quería trabajar tres componentes que me parecen importantes para que fue los aportes que yo... Eh, envié para CEPAL, en esta consulta que fue he hecha con algunos expertos, es que hay una cuestión importante para la implementación de acciones para las políticas eh, que se van a hacer en los países, y eh, hay pegas, tengo acá la experiencia brasileña, de que mismo que se quiera avanzar muchas veces en las políticas para una agenda más de compromisos con los derechos humanos, el derecho a la ciudad, reforma urbana, eh, hay un componente que muchas veces que tenemos que trabajar mejor, que es el sistema de justicia. Y la nueva agenda urbana no Hay muy poco, ¿no? eh, prácticamente se habla más de marcos legales que se necesitan, los legales nacionales, eh, y pensar también, hay un palabra que habla en la cuestión de los conflictos, eh, principalmente referente al desarrollo. Eh, entonces, un punto que me parece que deberíamos buscar avanzar, este plano regional era entre las acciones eh, trabajar con el sistema de justicia eh, eh, porque las decisiones de tribunales eh, son fundamentales para la implementación de cualquier política eh, cuando se están haciendo cambios más progresistas y hay muchas resistencias hay la, la cuestión de la judicialización ¿no? de los conflictos eh, de los derechos entonces, yo hice un pequeño aporte de que de, de deberíamos intentar buscar, eh, trabajar con un proceso de tener ¿no? una justicia más cualificada, más eh, más transparente, como una justicia pública, que trabajase con las cuestiones eh, del tema de la nueva urbana, sobre las ciudades, también sobre la cuestión del territorio, ¿no? la cuestión urbana. Y rural. Este me parece que es un, es un tema que no se habla ¿no? mucho eh, eh, y, y, y me parece que es fundamental para cualquier perspectiva de, de estrategia de implementación de esta agenda. Lo, lo segundo, eh, estoy de acuerdo con Ana, eh, hay referencias a los derechos humanos, mucho más que lo, la salvaje urbana, esto me parece un punto positivo del de plan, ¿no? de traer la perspectiva de derechos humanos, los de derechos económicos, sociales y culturales, que en América Latina, mesmo no el sistema interamericano, avanza yo pienso que este es un punto que debemos explorar como una parte de misión y de compromisos de los países. Y me parece que el derecho de acuerdo que no se restrito, limitado a los compromisos con los marcos legales y como un marco referencial para todos los temas eh, que se va a tener en ese plano estratégico. No debería eh, muy claro eh, fazer, hacer esa defensa, ¿no? de ser una cuestión clave eh, para referencial para se, trabajar con sus componentes esenciales. Eh, dentro de una estructura de un plano estratégico. Eh, en ese sentido, yo pienso que hay un punto que deberíamos explorar, ¿no? menos, eh, de, eh, trabajar en plan de para que el plano estratégico esté eh, ya incorporado, que es la acción de las ciudades de los asentamientos humanos como bien comunes, ¿no? Eso es una contribución que acá en América Latina se hace, ¿no? La discusión de los bienes comunes, una perspectiva más de la cuestión del medio ambiente, la cuestión de la tierra, de las comunidades indígenas. Eh, me parece que este punto deberíamos explorar un poco más, ¿no? en eh, la parte de visión, de misión, y también después los compromisos de las políticas eh, nacionales y, y locales. ¿no? Eh, esos son algunos de los aportes que yo había hecho para la CEPAL, ¿no? y, y que me parece que es importante pensarmos eh, si podemos trabajar con esos elementos. ¿no? Y lo cuarto, que me parece que no deberíamos proponer también de que esta, este plano no esté ya restrito a los ministerios de habitación, de, de vivienda y desarrollo urbano, de Minulde, más tenemos que hay otros. Eh, eh, áreas de, de los países que deberían ser eh, movilizados para estos compromisos las áreas de los derechos humanos del medio ambiente ¿no? de algunas de, de esos ministerios, los ministerios que trabajan con las cuestiones agrarias y rurales ¿no? deberían estar más imbricados también numa uma perspectiva de implementação de um plano regional. Né? Então, é uma visão um pouco mais ampla integrada eh, de que somente esse plano deveria ser um compromisso de Minurve. Né? Então, isso me parece que era um ponto também que deveríamos pensar né? em nossa estratégia. É um pouco isso não? que eu complementar sobre a avaliação que Ana ha hecho sobre este plano y lo proceso. Muchas gracias, Nelson. Estamos eh, buscando el borrador de la agenda porque no la están eh, pidiendo eh, para compartirlo también aquí. Eh, también decirles que están llegando unas preguntas, pero si les parece bien, esperamos el bloque para, para las respuestas. Y ahora eh, le pedimos a Ana Surañez eh, de hacer una pequeña. Eh, presentación sobre el eh, paso que viene ya nos dijeron que este plan de acción deberá estar listo para el mes de octubre y por lo tanto, después de esto, después de este trabajo, digamos, de la CEPAL a nivel regional, solo con algunos expertos y expertas que están mandando sus comentarios al documento, deberíamos tener una fase siguiente, que es el aterrizaje a nivel nacional. Eh, como saben algunos de ustedes, aquí en México eh, sigue funcionando el espacio que el gobierno conformó para construir eh, con algunas personas, eh, algunas organizaciones y diferentes espacios, eh, la postura frente a Habitat 3. Este espacio se mantiene, nos imaginamos que será en ese marco que se trabajará el aterrizaje eh, de la, del plan de acción, pero sabemos que muchos países no tienen un organismo similar. Entonces, un poco preguntarle a Ana si nos comparte información sobre cómo se imagina o lo que sabe, sobre cómo se hará concretamente para que este plan eh, se convierta, digamos, en realidad, en los diferentes territorios nacionales. Adelante, Ana, tienes cinco minutos. Es que con la pregunta que me haces, eh, no sé, no sé lo que puedo decir. Eh, lo único que puedo, o sea, hemos compartido tanto Nelson como yo que aparecemos en esta lista rara de expertos. Eh, hay también eh, gente de techo en esta lista. Y hay sobre todo gente de la academia y de eh, los grupos vinculados al Lincoln Institute. Eh, esta, de las fuerzas así que se ven... De Argentina hay mucha gente de peso, o sea, yo creo que, eh, sí, y, y da la casualidad también que está Alfredo Rodríguez entre los expertos, pero como está un poco sobrevendido no ha, no ha contribuido mucho. Las de consulta han sido dos, uno entre los, mes de, los meses de marzo-abril de este año y ahora en agosto. Eh, o sea, hubo un primer borrador sobre el cual se comentó y ahora estamos en la segunda versión. Y entre el primer borrador y el segundo sí hay avances y depresión. Precisiones. Y yo debo decir que, que sí, eh, comparado a la, a la vaguedad o al, a los vacíos de la, la nueva agenda urbana, vamos mejor. Eh, el tema de cómo hacer esto después un plan de acción nacional y lo que está también sugerido es un plan de acción local, pues yo sospecho que, como siempre, va a depender de nuestras capacidades de articulación y de movilización para, para que pase algo. Porque por lo menos si veo lo que ha sido el proceso de preparación de Hábitat 3 aquí en Chile, no hubo ninguna participación de, nada, de nadie, ninguna consulta y todo ha sido manejado desde una pandilla de super expertos que son del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y ahí hicieron lo que pudieron o lo que quisieron o lo que bueno. eh, reconociendo también que, que, que en este proceso de, de... Habitat 3 Chile, hubo un avance muy raro que se reconoció que todos los eh, productos del subsidio habitacional de 35 años del mismo instrumento de financiamiento ahora es considerado como parte del déficit cualitativo. Esto es un paso muy, muy interesante hacia adelante. Eh, entonces, para que algo pase a nivel del Plan de Acción Nacional, habrá que estar moviendo, moviendo y jalando las pitas delante de los ministerios. Y después, si es que las ciudades tienen interés o ganas de sumarse, pues eh, yo creo que sería muy bueno de ir viéndolo más bien desde HIC y la. CGLU como para retomar realmente el rol de la ciudad como sujeto principal de cualquier plan de acción, cosa que hasta ahora no está claro. Y ahí me paro. ¿Qué pasó? Ya no oigo nada. Ahora sí, adelante, no se escuchaba Nelson, quería hacer una aportación. Adelante Nelson. No, quería también colocar con una propuesta de que deberíamos trabajar, ¿no? La parte de nuestra articulación aquí de América Latina, tal vez con 10, 10 puntos, ¿no? estratégicos de, de, de, de, de qué debería ser hecho ¿no? en nuestros países para tenernos también una dirección clara de cómo trabajarmos juntos en países. Claro que cada país tiene una realidad distinta, distintas, pero en una perspectiva regional deberíamos pensar nisto ¿no? dentro de, de la nueva agenda urbana de la agenda de, de, de la ciudad de un plano regional ¿Cuáles serían las 10 eh, acciones principales que, de que los países deberían hacer? ¿no? Y lo último, yo particularmente pienso que no es una buena estrategia que los países tengan planos nacionales de agenda urbana, así de revisar, incorporar, compromisos estratégicos que hay en la nueva agenda urbana eh, este plano estratégico en las suas políticas ¿no? de hacer cambios en este sentido desde las legislaciones eh, instrumentos eh, eh, espacios ¿no? porque se pensar en tener un plano nacional eh, eh, si hay países que pueden ya tener esos planos y eh, si, si se necesitaría para revisar, cambiar porque es de hacer planos específicos de una nueva agenda urbana. Esta es la mi opinión, ¿no? eh, Un poco la experiencia de, de ser más estratégico, incorporar componentes en las políticas nacionales, me parece que sería muy más estratégico. Muchas gracias, Nelson. Eh, es justo el punto que sigue, el de las ideas para una estrategia colectiva. No sé si quieres aportar algo más o si tu propuesta, si entendí bien, es que más bien hablemos en el bloque que sigue entre todos de cómo aterrizar o cómo hacer, construir nuestra estrategia a nivel regional sobre la par o quieres eh, hacer algunas propuestas concretas para luego dar pie a las preguntas y a las propuestas. Hola. Yo pienso que este sería la diferencia. De, este. de acuerdo. Y también pueden abrir, claro. De acuerdo. Entonces, eh, muchas gracias a Ana y a Nelson. Eh, la idea, por lo tanto, es ahora eh, hacer preguntas. Ya había una en el chat. Eh, la vamos ahora a, a revisar. Hacer preguntas sobre lo que han compartido hasta ahora, pero eh, como se decía también construir nuestra propia estrategia, no solo como HIP, sino también como aliados para eh, la exigibilidad eh, de esta... Agenda a nivel nacional, pero se decía también por parte de Nelson, bueno, que se mantenga esta visión regional. En realidad estamos acostumbrados muy bien a trabajar con los resquicios que nos dejan los instrumentos internacionales, lo eh, hicimos de alguna manera con la agenda urbana, subrayando a inicio de, años en un docu de año en un documento cuáles son los artículos que consideramos más relevantes de esta agenda. Eh, de los cuales podemos eh, a los cuales podemos recurrir para trabajar en los temas eh, típicos, digamos, de, de nuestras organizaciones, avanzar, incidir y, bueno, lo mismo eh, estamos imaginando hacer con, esta, con este plan de acción regional que, como se dijo, también tiene algunos aspectos eh, positivos, ¿no? Entonces, un poco la idea es hacer preguntas puntuales sobre lo que se ha dicho, pero también propuestas sobre la estrategia a seguir. Entonces, eh, está primero una pregunta eh, para Anne, para Nelson eh, sobre yo creo que me pueden decir aquí si quieren hablar y abran su micrófono pero algunas personas ya han escrito eh, dos preguntitas una para todos y otra en privado hay una diferencia eh, para digamos no todos vemos obviamente las de en privado sino que se dirigen solo a nosotros pero yo les les comento una es de eh, Ernesto eh, Jiménez Solín, de la Unión Popular Valle Gómez de México, que pregunta si Nelson y Ana consideran eh, este plan de acción regional, eh, si el plan de acción regional, perdón, considera las conclusiones de Minurbi de junio pasado. No sé si Ernesto quiere decir algo más. Después tenemos a eh, Gustavo Riofrío que quisiera hacer un pequeño comentario después de Ernesto. Entonces, Ernesto, si quieres eh, precisar, y luego está Silvia de Zidat. Eh, si quieres precisar, Ernesto, abre tu micrófono y preguntas directamente sobre tu preocupación. Adelante. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Ya se escucha? Sí, se escucha. Adelante, Rito. Ah, bien, sí. Eh, recién he revisado eh, las conclusiones de Minurbi y mencionan precisamente que con la Cepal y con ONU Habitat eh, van a trabajar en algunas cuestiones de los planes nacionales. No mencionan, creo que sí en el punto 16 específicamente el, el plan regional. Y por eso preguntaba si en lo que ya nos mandaron, en que sé que no está terminado, eh, a Nelson y a Ana, si ellos eh, han detectado si están incluyendo algo de esto, de estas conclusiones de Minurbi de junio pasado. Gracias. De acuerdo, eh, si quieren, si les parece bien, tomamos otra pregunta, comentario, luego damos la palabra a Ana y Nelson. Eh, Gustavo Frío, adelante. ¿Te abrimos, Te abrimos. Hola, un comentario realmente muy corto, pero en algunas cosas creo que los ambientalistas este, han ganado eh, terreno al hablar de derechos de los ríos, de las montañas. Y creo que nosotros debiéramos hablar de los derechos de las propias ciudades, el espacio público, el suelo, y eso está muy vinculado con el tema del derecho a la vivienda. Eh, eh, la ciudad también es titular de derechos, y esto lo podemos discutir bien, aunque claro que haya oposición muy fuerte sobre eso, con los empresarios, y con agentes que están hablando sobre los temas de la ciudad. Si la ciudad es una, este, una, un titular de algunos derechos y la ciudad tiene algunas características que nosotros y que eh, están en las declaraciones y en los sueños este, tan bonitos dibujados en la agenda urbana, podemos tomar eso como un elemento para organizar lo que sean las características que podemos eh, eh, trabajar en, eh, en la agenda que nosotros queremos eh, mirar para eh, eh, el, el, el propósito que estábamos buscando. Eso es todo. Gracias. Gustavo, hace eh, me parece referencia a un tema que ha sido debatido ampliamente en el ámbito de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, esta diferencia entre derecho a la ciudad, derechos humanos en la ciudad y derecho de la propia ciudad, eh, seguramente Nelson y Ana tendrán algo que aportar. Ahora le damos la palabra un momento a Silvia de los Ríos, que tiene una pregunta sobre la articulación eh, regional. Adelante, Silvia. Sí, Silvia, gracias. Algo muy breve para, para poder aclarar un poco la, lo que escribía, ¿no? En relación a cómo se hace esa articulación regional. Para lo que tú decías, me parece que está excelente desde el enfoque de la exigibilidad de los derechos, ¿no? Y, y creo que también en función de lo que se ha abierto, digamos, un poco en los comentarios frente a, a revisar el concepto de derechos Entonces, eh, la pregunta iba a cómo desde HIC, digamos, este, se está implementando determinadas herramientas. Me he enterado, y bueno, lo del observatorio, ¿no? Entonces, en los países también... Ya están construyendo y, y implementando el seguimiento al plan que se ha aprobado. Entonces, cómo eh, lo, vamos a unirnos, organizarnos desde HIC para estas acciones de exigibilidad y las herramientas que ya existen, no, como el Observatorio de HIC y de otras instituciones, van a ser insumos para este proceso, no. Eso es, eso es sirve. Eh, muchas gracias. Si quieren, al final respondo a la preocupación de Silvia sobre el observatorio, eh, pero adelante también puede ser que Nelson y Ana quieran decir algo más sobre la estrategia regional. ¿Quién quiere tomar la palabra primero? ¿Ana? Bueno, eh, es obvio que ONU Habitat cepal. Eh, y Minurbi trabajan juntos porque, o sea, yo entiendo que la decisión de contratar los servicios de CEP es una decisión conjunta de Minurbi y de ONU Habitat Rolat eh, por supuesto que de esta parte de la preparación del plan de acción yo no tengo ni idea porque hay o sea Está esta, esta plataforma de un centenar de expertos eh, donde sí veo los correos y las copias de quién va y quién... Pero además hay muchas otras reuniones directamente con lo, el secretariado de Minurbi y con los eh, miembros directos de Minurbi. O sea, eh, todo está... Eh, Relacionado Y yo creo que no solo es Minurbi que está detrás, sino que están las grandes organizaciones inmobiliarias y las grandes organizaciones de la construcción que son los poderes de facto que están determinando la realidad de la ciudad actual y desgraciadamente también gran parte del futuro. O sea, eh, hay ahí una fuerza enorme y, y, y lo que nosotros y nosotras, ¿qué podemos hacer? Pues bajar a la calle y armar lío porque eh, mucho más no, no nos harán caso. Eh, de lo que mencionaba eh, Gustavo, eh, yo, yo lo entendí de forma distinta a lo que decía eh, Silvia y es eh, esta fuerza de los derechos ambientales actualmente en las agendas internacionales y es obvio que el tema del cambio climático es tema internacional, mientras que la ciudad... Tengo sospecha que no está muy claro. Y si a esto además añadimos las peleas que hay actualmente dentro de la misma ONU Habitat con el resto del sistema de Naciones Unidas, porque hay como una amenaza de crear una institucionalidad adicional que solo vea el tema de la ciudad. O sea que... Eh, o no hábitat regrese a sus temas de los asentamientos humanos y que se cree otra instancia sospecho es típico como en los gobiernos y como en todas las instancias institucionales como más instancias más organizaciones más trabajo más gente y más corrupción y más desastre eh, o sea, la, los temas de la ciudad y del hábitat, cómo irán entrando en los debates mundiales, habrá que apoyar mucho. Muchas gracias, Ana. Eh, ya dio alguna idea de eh, movilización, cuanto menos en términos generales, para presionar frente a este plan de acción. Vamos a, a dar un espacio a eso eh, específico y voy a responder también, como decíamos, a la pregunta de, de Silvia en un momento. Ana eh, ya contestó, Nelson... No sé si quieres decir algo sobre la pregunta específica de Minurbi, eh, sobre el tema de la articulación regional, algo más, sobre la reflexión que hacía, eh, que hacía Gustavo. Yo creo que Gustavo eh, estaba haciendo una pregunta, digamos, hizo el ejemplo de los eh, derechos de la naturaleza, diciendo que se por así decirlo, se enfocaron a eh, temas específicos, hacía la referencia al derecho de los ríos, ¿no? Por ejemplo, me parece que entonces estaba preguntando en relación a los derechos de la ciudad, pero igual para que esclarezca, esclarezca si quiere, Gustavo, eh, vuelve a tomar la palabra. Adelante, Nelson. No, yo pienso que esta discusión ¿no? de derechos humanos a la ciudad No funciona, no oigo al Nelson. Perdón. Ahí está, Hola. perdón. Adelante, Nelson, no se te escuchó. Si puedes volver a empezar, perdón. ¿Ahora me escucha? Sí. sí. No, yo pienso que toda esta discusión no sobre el derecho a, a humanos a la ciudad, los derechos a la ciudad y el derecho a la ciudad, eh, se puede seguir, ¿no? Eh, claro discusiones que se han hecho muchos años, pero yo pienso que la nuestra estrategia sería trabajar con la perspectiva de justamente no como acabó de hablar sobre la naturaleza de trabajarnos con un concepto de derecho a la ciudad, trabajando la perspectiva de la ciudad un bien común eso que me parece que sería lo upgrade, la, la parte más eh, insurgente que podríamos estar trabajando, que fue justamente lo que fue eh, retirado ¿no? de la nueva agenda urbana, por posición muy clara, las discusiones sobre el derecho a la ciudad, por Unión Europea y Estados Unidos, eh, que concorda. De, Fizar este acuerdo ¿no? con los demás países, tenerlo se a la ciudad urbana, pero no desde que se quitase la ciudad de Cuba en común, ¿no? que justamente sería una otra visión, de otra perspectiva de, de qué que deberían ser las ciudades y los asentamientos humanos. Yo particularmente creo que deberíamos trabajar con esa estrategia, do que ficarmos fazendo haciendo estas sobre el derecho a la ciudad, el humanos a la ciudad, el derecho a la ciudad, el a la ciudad eh, no sé lo que nos ayudará a jugar, ¿no? una estrategia más colectiva y política. Gracias Nelson. Eh, está Gustavo pidiendo de esclarecer un momento su pregunta. Adelante Gustavo. Sí, eh, brevísimamente. Eh, como ya ha sido dicho muchas veces, y se lo he escuchado tantas veces a a mayor divorcia. no solo la, la, la población de ahora, 70% es población urbana, pero no quiere decir que viva en ciudades. Ciudades son menos, porque existe la ciudad y la no ciudad. Y cuando nosotros ponemos el tema del derecho de la ciudad, estamos llamando la atención a esta necesidad que las ciudades tengan características que en este momento no tienen en relación a la mayoría de sus habitantes. Y no solamente a los habitantes que habitan en lo que eh, me ha llamado mucho la atención y, no, y realmente me ha preocupado Ana con su comentario sobre hábitat y no solamente a quienes viven en los eufemísticamente llamados asentamientos humanos. Está clarísimo que nosotros tenemos que, eh, eh, la ciudad... Que es todo lo que dicen esas bonitas palabras, ¿no? Inclusiva, bella, poética, hermosa, verde, etcétera, etcétera. Esa ciudad, para hacer eso y para mantenerse como eso, también es sujeto de derechos. Y esta es una buena entrada para eh, incluir allí a, eh, en el lenguaje que le encanta a los ministerios de vivienda y a los organismos que producen casas que luego son parte del déficit cualitativo para que se ingrese en el tema que a nosotros nos interesa, que es la vivienda popular o la vivienda de las mayorías. Por eso eh, creo que lo que yo afirmaba es que en eso los eh, ambientalistas nos han ganado el terreno, porque han logrado colocar al medio ambiente como sujeto de derechos y nosotros, la ciudad, como sujeto de derechos, este, amenazados. Este, Cercados, es como tener un parque en vez de proteger la Amazonía, ¿no es cierto? O sea, proteger una pequeña parte de la ciudad en vez de las ciudades o lo urbano es un asunto que debiéramos trabajar. Disculpen lo, lo, lo caótico de mi intervención, pero creo que tenemos que trabajar el asunto de también el derecho, como ya se ha mencionado, de las ciudades y, por cierto. Las ciudades están formadas por ciudadanos, por habitantes, no son solamente cuerpos construidos con cemento y con algo de, de verde. ¿no? Gracias Gustavo. No sé si Nelson quieres decir algo más. Nelson proponía más bien, yo creo que había entendido la pregunta de Gustavo, eh, proponía más que nada de hablar de la ciudad como bien común y defenderla en este sentido. No sé si quieres decir algo más a la propuesta de Gustavo. Estoy de acuerdo con lo de Nelson, ¿eh? muy bien, claro. muy bien. Sí, sí. Yo pienso que es justamente esto, ¿no? Que cuando estamos haciendo esta def defensa, esta visión de los derechos a la ciudad, es pensar en ¿no? sus componentes, que ahí se cualifica la ciudad que debe ser protegida y que debe ser construida y producida, ¿no? Y como la ciudad con una ciudadanía más amplia, que se reconozca ¿no? como ciudadanos de las ciudades, los refugiados, los sin papeles, los moradores de las favelas, la población de la calle, los inmigrantes, ¿no? eh, la ciudad con la cuestión de cualificación y ampliación del espacio público, en fin, todos aquellos componentes que trabajamos ¿no? dentro de la plataforma, como componentes justamente para tener una comprensión y visión de lo que es la ciudad como bien común, que es claro que ahí serán las responsabilidades, como es el medio ambiente, no solamente los gobiernos, pero también eh, de tener compromisos con esta ciudad por parte de los habitantes, ciudadanos. ¿no? Entonces, me parece que estamos hablando la misma cosa eh, como traba, perspectiva, ¿no? De, y ciudades que queremos, el asentamiento humano humanos que queremos trabajar eh, juntos, ¿no? En esa perspectiva de participación. Gracias, Nelson. Creo que están efectivamente en la, en la misma línea. Están, digamos, compartiendo opiniones Gustavo-Nelson y, y estamos también varias otras organizaciones y personas en esa misma línea. Eh, si les parece hay una pregunta más de más, digamos, técnica, eh, antes o práctica, antes de llegar a la parte estratégica, es de Ana de Copevi. Ana, si quieres eh, hacer la pregunta y luego pasamos a, a lo estratégico, si no hay más preguntas específicas, creo que Ana se está refiriendo al consejo, que efectivamente, como decía, se conformó aquí en México para Habitat 3, un consejo multiactor, donde no hubo mucha presencia de movimientos, pero hicimos el esfuerzo para que al final sí se abriera algún espacio a movimientos sociales. Ana, si quieres eh, preguntar, adelante. Gracias, Silvia. Sí, es en referencia a estos espacios que se dieron con gobiernos. Eh, nacionales. Eh, eh, en ese entonces estuvimos muy atentos con los informes que se dieron, con los diagnósticos previo a VT3. Después de ellos, por ejemplo, acá en México entiendo que se, se dio seguimiento vía el consejo, pero no hemos estado insistiendo en que, en que reconozcan la participación de las organizaciones sociales o civiles. Pero si esto fuera un espacio para poder participar en, en, pues desde ahí, si esto se está viendo como estratégico, lo impulsamos. Creo que, pues luego no, las fuerzas no nos dan para estar ahí. Luego también los sin sabores, como bien dice Ana, subirán ese, de estar en esos espacios. Pero, pues si fuera necesario y estratégico, creo que en la plataforma mexicana podríamos, este, impulsarlo, no, si fuera el caso. Gracias, Ana. Yo creo que refiriéndonos un poco a lo que se decía antes por parte de Ana Suerañez, el caso de México es un poco peculiar. No eh, me parece que hayan otros consejos similares en los países. Había en Brasil y entiendo que ya, eh, digamos, la situación cambió mucho con Temer, nos dirá. Eh, nos dirá Nelson, a bien Argentina, y ya nos avisaron los colegas que también en ese caso eh, ya no existe, digamos, un consejo eh, donde varias voces puedan opinar sobre eh, el futuro urbano, por así decirlo, a través de las herramientas que se están poniendo sobre la mesa. Creo que sí, el Consejo Nacional Mexicano va a ser un espacio en el que se va a discutir el aterrizaje de la PAR, pero entiendo que hasta ahora no se ha compartido el borrador de este documento a los que sí participan en este espacio oficial. Eh, pero, eh, bueno, seguiremos dialogando a nivel mexicano sobre lo que vaya a suceder en este consejo, en el que hasta ahora está eh, Enrique Ortiz, y bueno, él siempre nos ha avisado eh, de lo que sucede en estos espacios para poder hacer incidencia también desde los movimientos sociales. Eh, perdón, hay una manita levantada en términos virtuales por parte de Seas. Solo preguntarles si es un tema de, de, digamos, si quieren preguntar sobre lo que han posicionado los expositores o hacer una intervención sobre la estrategia. Adelante, si quieren, para que dejemos la estrategia, eh, apenas terminen estas preguntas más puntuales sobre las eh, presentaciones. Eh, ¿Quién está? Desea, si quiere tomar la palabra. No, no, no, hay intención. ¿Se escucha? Sí, adelante. ¿Se escucha? No, la, la manito no es intención, me estoy escuchando atentamente, pero no es intención de, de pedir la palabra. Ok. Disculpen. Que la, bajamos la mano, deseas, entonces. Ok, eh, es una forma de efectivamente pedir la palabra sin tener que escribir aquí en el chat. Entonces, si alguien más la quiere usar, adelante o siguen escribiendo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, aun cuando pueden hacerlas. Eh, todavía, eh, tenemos todavía unas eh, unos media hora, si quieren, para seguir dialogando, pero vamos a la parte de la estrategia. Eh, se han propuesto varias cosas aquí en el chat, eh, se ha propuesto dedicar el Día Mundial del Hábitat eventualmente, una parte de nuestras manifestaciones para criticar o para posicionar los temas que nos interesan eh, de la par. Se ha eh, preguntado sobre el Observatorio de HIC. Eh, que se está conformando justamente con el objetivo de eh, aterrizar o de exigir los derechos que existen eh, o que están reconocidos en los instrumentos internacionales en la materia eh, en, Cómo es eh, la agenda urbana, eh, se están haciendo propuestas de movilizaciones, de declaraciones. Entonces, bueno, simplemente en relación con el observatorio eh, y el Día Mundial del Hábitat, y luego dejo la palabra a quien han hecho propuestas y preguntas. Me parece que Lorena preguntaba sobre la fecha precisa de publicación de del PAR, aun cuando nos decían Nelson y Ana que será en octubre, no sé si tienen una fecha más clara, pero digamos un poco el observatorio de HIC sobre. Eh, estas agendas, estos documentos internacionales que existen en tema de hábitat, tiene el objetivo, aun cuando entiendo que todavía hay que profundizar eh, justo la estrategia, eh, tiene el objetivo de buscar que los derechos reconocidos incluso en documentos no vinculantes como la agenda urbana que surgió de Hábitat 3, si sí podamos lograr que sean exigibles gracias al cruce con otros documentos que reconocen los derechos al hábitat, los Derechos relacionados al hábitat y que sí son vinculantes. Entonces, cuando Silvia de los Ríos preguntaba sobre la exigibilidad y el trabajo del observatorio en relación con el, la exigibilidad de los eh, derechos reconocidos en estos documentos, yo diría que sí, que el objetivo del observatorio, entre otros, es justamente... Este que preocupa Silvia de los Ríos. La invitación es que quien participaba tanto de HIC como no de HIC en el grupo de trabajo internacional coordinado por nuestro secretariado Rumbo Hábitat 3 se sume a este espacio del observatorio para seguir pensando juntos y juntas el tema de la exigibilidad. Luego se hablaba del Día Mundial del Hábitat como un espacio para eh, hacer escuchar nuestra voz a nivel regional en relación con eh, esta agenda y. Y los eh, eh, compromisos que los estados están tomando a nivel regional, me parece muy buena idea, pero avisarles que el día de hoy vamos a mandar una propuesta para que el Día Mundial del Hábitat o de los sin Techos de este año sea dedicado por lo menos por parte de un grupo grande de organizaciones, a la visibilización de la producción social del hábitat, porque eso ha sido una propuesta del grupo de trabajo sobre ese tema que tenemos en GIC. Entonces, el día de hoy, a través de nuestra eh, red de correos, vamos a mandar esta invitación a sumarse a una convocatoria para que este Día de los Sin Techos esté enfocado en la producción social. Pero, obviamente, otros temas están también eh, abiertos. Hay otros grupos que igual pueden estar más interesados en visibilizar eh, lo que está en la par y lo que deberíamos exigir eh, de la par. Claro, eh, está eh, que en términos de membresía de HIC, tiene, eh, o sea, hay más cercanía con temas como la producción social, en lugar de eh, temas que surgen de agendas internacionales que se eh, sienten bastante lejanas todavía por parte de nuestra eh, membresía o de una parte de ella. Entonces, las personas que han hecho propuestas... Eh, sobre el tema de la exigibilidad, desde las movilizaciones, que obviamente podemos, eh, podemos ver cómo está la situación en Santiago, se decía para poder hacer movilizaciones, por ejemplo, alrededor de esta actividad eh, a la cual Ana ha sido invitada, eh, bueno, todos estos temas los podemos los podemos eh, charlar ahora, quizás Ana esté viendo también las preguntas relacionadas con esa posible movilización en Santiago, eh, para exigir, para proponer algo diferente, eh, pero para no interpretar sus palabras, si quieren tomar la, la palabra, eh, Lorena, eh, no sé si Silvia Del Río quiere decir algo más. O otras personas que quieran hablar del tema de la exhibibilidad eh, o de la visibilización de, del par, de la par. Adelante. Yo quisiera agregar algo, Silvia, si me permites, porque me tengo que retirar en unos este, 20 minutos. Eh, lo que estábamos, este, bueno, revisando en relación, bueno, a esta motivación del par, eh, lo que estábamos nosotros, bueno, en ciudad eh, repensando es que deberíamos retomar estas acciones más allá de lo que viene a ser la... Y eso conversábamos con Lorena, ¿no? Lo de las declaratorias, movilizaciones que son magníficas y creo que van teniendo resultados, ¿no? Pero también, como dices y coincidimos, ya que este observatorio de Hick, eh va a tener, diríamos, esa instrumentalización de poder articular determinado seguimiento, los derechos, eh, diríamos, reconocidos y también los no reconocidos, porque es importantísimo, hay muchos que no están vinculantes, pero son necesarios ser reconocidos. Entonces, cómo vamos nutriendo de nuestras plataformas nacionales, porque también creo que en los países están haciendo seguimientos, pero desde la sociedad civil, para que podamos visibilizar, diríamos, desde el enfoque de, de exigibilidad, no lo que eh, se viene, diríamos, no cumpliendo y en lo que todo lo que hemos hablado, ¿no? de, ser, de, de, de lo que viene a ser el, el goce del derecho a la ciudad, especialmente para los sectores, diríamos que ahorita su, sus voces están siendo reprimidas, calladas, etc. ¿no? Entonces, quisiéramos. Digamos, reiterar en el sentido de tener más un instrumental que nos ayude a que todo lo que estamos, diríamos, de acuerdo, lo vayamos plasmando en cosas concretas. no Creo que en un momento se, se habló y se discutió y, y también creo que se hicieron documentos sobre cómo gozamos de manera práctica los derechos. ¿no? Entonces, en ese en no podamos ir eh, revisando. La estrategia, ¿no? Eso. Gracias. Gracias Silvia por tu aportación. Eh, no sé si quiere tomar la palabra Lorena, ¿alguien más? Ahora está otra propuesta o va a compartir alguna información también eh, Gustavo, pero adelante Lorena. Ernesto, perdón, no Gustavo. Lorena, no sé si quieres decir algo, ¿o alguien más que quiera decir algo sobre este tema de la estrategia. Hola, hola. Adelante. ¿Se escucha? Sí. Hola, saludos a todos. Eh, muchas gracias por las presentaciones. Eh, um, de la estrategia, simplemente lo, comentar un poco lo que está ahí en el chat, que es que eh, antes de mediados de octubre, la segunda semana de octubre, va a haber reuniones eh, globales de HIC en, en Nairobi, incluyendo eh, la asamblea, y también una sesión especial, un taller especial, donde se va a discutir qué es esto del, del Observatorio de Derechos Humanos Vinculados al Hábitat. Eh, como saben, esta idea está apenas lanzándose, no hay nada definido, más que unas orientaciones muy generales y sería muy importante tener contribuciones de, de los miembros de HIC y, y de las redes aliadas en la, en la región respecto a qué se espera de ese observatorio, qué rol podría cumplir ese observatorio en términos de, del seguimiento, del monitoreo y de la exigibilidad, como decía Silvia, de los ríos a nivel nacional y a nivel local. Entonces una invitación más bien para que la gente interesada pueda coordinarse y eventualmente insumos por escrito que pudieran, que pudieran presentarse y discutirse ahí con los miembros de otras regiones. Hola, ¿todavía hay alguien por aquí? Sí, quiero que la que no se ah, ah, perdón, perdón. Te ¿Fue el audio durante buen rato. Perdón, entonces, eh, había una persona que se llama Jorge que hacía una reflexión sobre la exigibilidad de los derechos que no son reconocidos. Eh, no sé si quiere decir algo más, estaba solo planteando que eh, nosotros luchamos por derechos nuevos, este es el caso del derecho a la ciudad... Entonces, bueno, eh, digamos que los derechos surgen desde abajo y poco a poco avanzan, y esto ha sucedido en el caso de todos los derechos sociales, por ejemplo, pero había esta, esta persona eh, planteando, digamos, la diferencia entre los derechos ya reconocidos y los no reconocidos, no sé si quiere decir algo más eh, sobre esto, más allá de lo que puso aquí. Y eh, también decir, preguntar a Nelson y a Ana, eh, que, ¿cuándo estará listo? Eh, si tienen una fecha, entiendo que no. ¿Cuándo está listo el plan de acción regional? Esto entiendo que se ha preguntado para poder reaccionar, ya que efectivamente no se han hecho consultas amplias a propósito de su texto. Y eh, me parece que la pregunta iba dirigida a la posibilidad de hacer algún tipo de manifestación, eh, tanto en declaración como en la calle, eh, en cuanto a esté eh, el documento y saber si coincidirá con la reunión de Santiago a la cual se refirió Ana. No sé si quieren contestar brevemente sobre esto para que podamos eh, entender mejor eh, cómo construir la estrategia. Yo entiendo, por lo que me dijo Lucy Webster que coordina este equipo del Plan de Acción Regional, que el... Esto se lanzará, se presentará en la Conferencia de las Ciudades el 2 de octubre. Gracias, Ana. Entonces, eh, digamos que en esa fecha eh, probablemente sería difícil, si no conocemos el documento antes, organizar algo específico, aun cuando una movilización, digamos, podría hacerse, eh, quizás no una declaración tal cual, si ese mismo, en esa misma época, en ese mismo momento se va a conocer el documento. A veces las movilizaciones pueden ser más fáciles de organizar, eh, de forma, pero no sé. En Santiago, eh, ¿tú cómo sientes la situación? Eh, si crees que hay quien esté interesado, interesada eh, en organizar algo así, una movilización que permita hacer escuchar la voz de la gente en relación a lo que pueda ser el contenido de este plan de acción. Yo creo que, o sea, aquí estamos peleando y hemos tenido ahora en agosto una marcha que se llama No más abuso inmobiliario, que por primera vez, por lo menos que yo sepa, en 25 años, que hemos logrado juntar en, en una marcha las demandas poblacionales con las demandas más bien patrimoniales. Eh, pero esto tiene su lógica y los temas institucionales de, eh, internacionales tienen otra lógica y yo creo que por lo menos desde las demandas eh, en la calle y con demandas absolutamente concretas no tienen nada que ver ni con la nueva agenda y menos con el plan de acción regional. O sea que difícil veo de aquí al 3 de octubre interesar a, las, a, la, a la plataforma ciudadana patrimonial y del derecho a la vivienda de ir avanzando. Gracias, Ana. Eh, yo creo que un poco la situación que ella nos comparte es una situación que también existe en otros países. Es difícil movilizar alrededor de documentos internacionales que a veces eh, eh, quedan como muy lejos de las luchas locales, pero sí me imagino que eh, podremos elaborar a raíz de lo que suceda o del documento final, digamos, una, un posicionamiento que eventualmente se podría leer en las movilizaciones del Día Mundial del Hábitat, del Día Mundial de los Sin Techos. ¿no? Entonces, quizás lo más fácil efectivamente sería ver si eh, quien baja a la calle en estos días también tiene el interés de eh, visibilizar eh, las críticas y las alternativas eh, en relación con este documento regional. No sé si... Eh, ¿Quieren decir algo sobre alguna pregunta en relación, sobre una pregunta que se hace en relación con la lista de consultores que han sido invitados a comentar el par? Se preguntaba si la lista es pública, no sé si ya se contestó. Eh, me parece que luego está una eh, intervención, decíamos, de Ernesto y una intervención, si no entendí mal, de Rocío Lombera de Copevi aquí en México. Hay varias personas que ya se tienen que, que retirar, pero seguimos alrededor de 20 participantes. Entonces, eh, si puede eh, Nelson o Ana hablar brevemente de esta lista de expertos, si es pública, cuándo se van a volver a, a reunir, eh, si quieren decir algo sobre eso. Entonces, eh, yo quería compartir que eh, ahora, la próxima semana, en Santiago va a haber un Campos campus organizado uh -huh. por FAL, eh, On Habitat, oh, y, y la organización que es TENEJUR, que es una organización uh -huh. que tiene base en México, que es una organización de juristas que trabajan con los derechos, humanos y derechos humanos y Pablo Apilar, que es de México, que es el coordenador coordinador. Entonces, una parte, yo acredito, de, de grupos ¿no? que están trabajando con el plano regional eh, van a estar en este Fiji Campos, por lo menos los que son de, de Chile, eh, eh, no sé informar de qué otros expertos fueron invitados, pero es un espacio de diálogo ¿no? que se va a poder tener en la defensa de, de estos puntos que estamos haciendo la, aquí, todo la perspectiva de ser estratégicos para este plano regional. Entonces, yo pienso que eh, podría tal vez, aportar un poco las preocupaciones que tuvimos en esta reunión eh, y presentar no para este grupo de Finque Campos. Yo voy a ver yo puedo tener dos participaciones virtuales, como ahora, en este e y me comprometer a presentar ¿no? estas nuestras preocupaciones eh, sobre el plano, de, de cómo pues, como los países deberían trabajar. ¿no? Esto sería un espacio que sí, eh, podemos tener ahí en la próxima semana, va a ser día 11 y 12 de septiembre. Muchas gracias, eh, Nelson. Entonces, está esta propuesta de Nelson, está también la propuesta de Gustavo de eh, posicionarnos en Santiago, ya que tendremos ahí a Ana Suberáñez, entonces, digamos, el acuerdo sería el de, eh, a través de ella, poder hacer escuchar nuestra voz. Eh, la cuestión simplemente sería saber si, eh, en cuanto esté la agenda terminada o el plan de acción regional terminado, eh, no los puedan compartir, eventualmente, si los recibimos antes de la reunión de Santiago en cuanto expertos y expertas. Y si no pudiéramos conocer el documento final, probablemente hacer reflexiones más generales eh, sobre la base de lo que ya aquí hemos eh, compartido. Pero un poco el acuerdo sería tener una voz en Santiago y eventualmente ver en el Día Mundial del Hábitat qué se quiere retomar y qué no, pero efectivamente eh, la decisión o la propuesta más bien es que este Día del Hábitat sea dedicado a la producción social y quien guste luego podría vincular con esa reflexión sobre eh, lo que hay, lo que no hay de, en el Plan de Acción Regional, lo que sirve y lo que no. Eh, damos la palabra a Rocío de COPEVI. Hola a todos, a todas. Desde México, un saludo desde COPEVI. Gracias Ana por tus saludos, ya me llegaron de parte también de nuestra Ana. Bueno, en relación con el plan de acción regional que revisamos, pues realmente vemos que se lograron colocar, yo entiendo por parte de nuestros voceros, cosas muy importantes uh -huh. y que tocaría a, a nivel regional, está trazada ya la estrategia de seguir con una voz en el espacio regional, en este caso ahí en Chile ahora con Ana, pero creo que sí a nivel nacional de nuestros países, pues sí tendríamos este, algún trabajo que hacer, y creo que también, o sea, en ese sentido dos, tres. Tres iniciativas, ¿no? Una es, yo creo, sí hacer una buena difusión y análisis colectivo con las organizaciones sociales de lo que implica, bueno, la nueva agenda urbana, pero más aterrizada con el plan regional, para ver cómo articular esto a nivel nacional, e incluso a nivel local, en el caso de la Ciudad de México, que tenemos, pues, muchas condiciones por el proceso constituyente y lo que continúa, para poder eh, seguir el tema de, de manera importante. Eh, creo que esa es una tarea importante. Otra es hacer foros que creo podríamos también articular a gente de la CEPAL y de otras redes regionales o, o actores eh, regionales que podamos contactar como plataforma forma el derecho a las mexicanas del derecho a la ciudad y defensa del territorio, como si lanzar una serie de foros este, que, que visibilicen y que coloquen también nuestras propuestas para el Plan de Acción Nacional, pues que tendrá que darse curso ya ahora a eso. Y, y por último, este, como se dice, pues sí si articular en el Día Mundial del Hábitat, además del tema particular que se está colocando de producción social a lo mejor dos o tres temas que para el caso de nuestro país pues sean muy relevantes, como es toda esta lucha en defensa del territorio. Esas serían para mí pues tres acciones eh, de carácter nacional y local, pero que contribuirían a toda la estrategia regional también. Muchas gracias, eh, Rocío. En efecto, estamos creo en la, en la misma línea y vamos a poder discutir esto por lo menos a nivel nacional el próximo 8 de septiembre en nuestra reunión de la plataforma y esperamos que si algo similar sucede en los otros países, se comparta eh, para que conozcamos, digamos, lo que se piensa hacer a nivel nacional, más allá de una estrategia colectiva a nivel eh, regional. Eh, Ernesto. Quería compartir algo sobre lo que va a ser la Alianza Internacional de los Habitantes y le damos ahora la palabra, me parece todavía, que falta todavía por responder, si no eh, estoy mal, eh, la pregunta sobre la lista de expertos eh, que la CEPAL está contatando para, para el Plan eh, de Acción Regional. No sé si nos pueden contestar esta, eh, pero Ernesto, si quieres, tomas la palabra. A ver, mientras Ernesto eh, saca su micrófono, puedo decir que de las veces que ya compartí todos los documentos del mes de abril o marzo con eh, el secretariado de HIC, ahí siempre viene el, el listado visible de personas que reciben la misma comunicación. Eh, pero por supuesto que puede ser que manden grupos distintos, porque ahí aparecen como unas 30 personas y no se entienden los criterios de esta lista porque aparecen ahí gente de ONU Habitat, gente de ministerios y gente de la universidad y, y eh, el, el, el Juan Dualde de, de Techo y... Ana de Hick y, nadie, y Nelson y nadie más. Sí, o sea, es una lista pública relativamente, porque ustedes reciben los correos y ahí aparecen los contactos de las demás personas, pero no es que anexo a los documentos esté desglosada la lista, entonces. O en otro lugar, o en una página web de Cepal, por ejemplo. ¿No? Eso es. No. Ok. Eh, gracias. Eh, no sé si Ernesto sigues aquí. Adiós a quien se tiene que retirar. No sabemos quién eres, pero muchas gracias por haber estado. Creo que lo pusiste arriba. ¿Quién eres? Eh, muchas gracias. Se han ido retirando algunas personas. Ernesto, no me queda claro si quedas o no. Si sigues. ¿Cómo lo bajamos ahora? Creo que no, no lo veo. Bueno, Ernesto de... De aquí de Valle Gómez había puesto un comentario eh, dejando por escrito las actividades de la Alianza Internacional de los Habitantes, lo seguimos viendo en línea, pero bueno, ahí está eh, su, su participación sobre lo que la Alianza está eh, planeando hacer, eh, como en el marco del tribunal en contra de los desalojos, por ejemplo. Eh, no sé si hay otras preguntas. Parece que no hay manitas levantadas ni preguntas eh, aquí. Bueno, si les parece bien, eh, si les parece, eh, compartimos otra vez la agenda. Le pido a Ana, eh, estamos teniendo un problema extraño, eh, no encontramos la agenda actual, eh, el plan que compartimos entre la membresía. No sé si Ana, puedes pegarlo aquí abajo, anexarlo. lo sí, tengo aquí abierto, e intentado no ponerlo. No veo dónde. Ok, entonces mandaremos a la, los correos que se han registrado a este webinar el documento de nuevo para que lo conozcan. Y eh, al, por lo menos al interior de los eh, de las líneas de comunicación de los miembros de que vamos a dar seguimiento a estas propuestas que se han hecho aquí en términos de eh, visibilizar nuestras posturas en relación con este plan de acción y construir una estrategia regional. Si alguien más de otras organizaciones no me quieren, quieren participar... No me si quieren participar más adelante a esta estrategia, nada más nos mandan un correo y obviamente vamos a compartir también con otros grupos eh, lo que estamos imaginando hacer y construir. Aquí está Ernesto, le damos la palabra. Muchas gracias. Adiós. Ya me escucho, ¿verdad? Sí. Gracias. Bien, antes, eh, tres cosas. Eh, primero, si era Nelson y Ana, su información y sus opiniones, que son realmente valiosas. Yo quisiera hacer entonces tres propuestas muy puntuales. Una, poder llevar las propuestas eh, sobre el plan, eh, una vez que se conociera y que, que lo pudiéramos ver, y si no, con las que tanto Ana como Nelson han señalado, para... Eh, el nivel eh, internacional y el nivel regional, lo, que, lo poco que aquí se ha dicho, los temas que aquí se han señalado, este asunto del derecho a la vivienda, etcétera Como primera propuesta, creo que es importante tener esa presencia con estas opiniones y concuerdo totalmente con las opiniones de Ana. Eh, dos, la necesidad de reforzar las presencias nacionales. Si ya están en México, si hay esa posibilidad en Chile, a lo mejor... Vale la pena que con esas mismas propuestas podamos reforzar la presencia un poco también en los términos en que Rocío lo señalaba hace un momento. Y tres, que nos podamos movilizar conjuntamente. Aquí hay que señalar que son dos fechas. Una es el Día Internacional de los sin Intechos, que aquí en México lo celebramos el 6 de octubre. Y también el 31 de octubre, que es el Día eh, Mundial de las Ciudades. Quizá en ese lapso podernos movilizar a nivel regional, eh, digamos, el primer lunes de octubre, que va a ser 2, y el día 31, que es esta cuestión de las ciudades, con eh, temas eh, que sean eh, eh, conjuntos. A, a, hasta ahorita escuché tres. Uno, este asunto de las inmobiliarias, que aquí en la Ciudad de México y en el país en general pegan mucho. El asunto de los desalojos y el asunto de la defensa del territorio. Creo que con esos tres temas podemos llevarlos. ¿De qué manera? Nosotros ya en el referente Luchemos del Movimiento Urbano Popular en la Ciudad de México, vamos a llevar esta propuesta de, eh, de hecho ya está se estaba citando una Asamblea de Inmovilización Popular el 6 de octubre, y llevaremos la propuesta de retomar como tema el eh, planteamiento de la producción social del hábitat. Y, eh, por otra parte, rápidamente informarles, del 28 al 30 de septiembre, en Venecia, se va a llevar a cabo la sexta sesión del Tribunal Internacional contra Desalojos, eh, en este caso con temas relacionados con turismo. Ya eh, eh, se están eh, analizando los casos, ha habido casos, de los cuatro continentes, se presentarán casos específicos de los cuatro continentes y esperamos en todo caso estarles informando. En síntesis, son esas tres propuestas. Poder llevar eh, estos comentarios, las propuestas eh, sobre el plan eh, regional, reforzar las presencias nacionales y movilizarse conjuntamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias Ernesto. Eh, muy bien, hay varias personas que se están retirando, agradecen, eh, seguimos siendo 20 de todas formas y bueno, les agradezco de haber llegado eh, hasta el final de nuestro webinar y eh, agradecer mucho... Ana, Nelson, todas ustedes que participaron y ofrecer este espacio del, del Zoom eh, para otras actividades similares. Estamos en completa disposición de organizar webinars sobre otros temas. Eh, por lo tanto, esperamos también sus propuestas en el caso que fuera necesario. Nos parece una herramienta muy útil para poder dialogar con facilidad y de forma estable de los temas que nos interesan y así también hacer red, hacer articulación y, y estar en contacto. Entonces, les agradecemos mucho su tiempo y estaremos mandando a la lista de los inscritos el par y seguiremos en diálogo para lo que viene. Muchas gracias, Silvia. Gracias. Habla. ¡Chao, chao! Hola, adiós hola, hola. a todas, a todos, gracias. a todos y a todos. Gracias. Adiós, adiós. Nos vemos. Un y, saludo eh, a todos. Hola, hola, hola. Gracias, Oye, gracias. ingeniero. ingeniero. Sí, un abrazo. Ingeniero Ortiz. Sí. Adiós. Adiós. adiós. Gracias a Denis por el apoyo. Adiós adiós, adiós. Ana. Gracias, Denise, Chao. Chao. Gracias. Adiós. Les comunico que ya hemos presentado la ley de suelo urbano en el Perú. Muy bien, y por favor nos las compartes para difundirla ampliamente, Gustavo. La ley de suelo urbano, este, se las envío, se las hay? envío. ¿no? Sí, por Gracias. favor, Felicidades, Gracias, Gustavo, un abrazo grande. La ley de vivienda social está hecha, está preparada, pero no se va a presentar al Congreso hasta que haya una discusión grande con los movimientos sociales. Esa es la estrategia, ¿no? Mira, Pero Gustavo, la... justo hablando de, de esta ley que estás mencionando, quizás podría ser interesante hacer un diálogo como este para que nos compartan cuál es el contenido de la ley de suelo, cómo lo lograron, qué se tuvo que quitar, qué se puso, que es fundamental y se logró mantener un poco el proceso, podría ser interesante escuchar su experiencia. Estamos en el inicio todavía, entonces... De este, acuerdo. Hemos, Cuando hemos este... presentado, hemos presen o sea, la ley ya está presentada. Claro. Habíamos presentado dos leyes sobre el mismo, el mismo tema, pero mucho más pequeñas y acotadas para asuntos de coyuntura, en las cuales las medidas sobre suelo podían servir y que están navegando en las comisiones y deteniéndose allí, pero alguna de ellas todavía podrá ser eh, podrá salir, ahí hay discusión. Pero la ley de suelo urbano, la grande, será Gracias. una pelea enorme de la que nos estamos preparando. Un cariño, Gracias. adiós. Gracias, un abrazo.